la mejor fruta y verdura de la zona. Novedades en Casa de Pesca Fresher, ingresó el Harinado Golden Carp para pesca de carpas, bogas, sábalo y variada de río. También un amplio surtido en boyas para pejerrey en todos los modelos, formatos y colores. Comunicate al teléfono 4686-2302, WhatsApp 1156-17-3358. www.freshgear.com.ar o pasar por Lisandro de la Torre 1240 Mataderos Capital Federal, podés pagarlo en 12 cuotas Activando bárbaramente, mira, largo el anzuelo, justo. Vamos a sacar Hernán. Mira qué lindo pescado es. Lo vamos a mostrar. Mira qué pedazo de pescado. Mira qué pedazo de pescado. ¿Se viene ahí a Lucy. ¿sí? sí, perfecto. Vamos la Zoraida. Vamos no. Villa y vamos Hernán Fiorentini. Un gran.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 Queremos agradecer a Carnal por la invitación que nos hizo para venir a, a relevar acá eh, Laguna de La Zoraida, acá en Villa Cañás. Y bueno Hernán, ya que estamos a contarle un poco a la gente los servicios que está brindando en la laguna, de, de tu equipo. Bueno, eh, nosotros contamos de, de, con tres embarcaciones más estas, con cuatro guías. Eh, tenemos a garantizar muy buen servicio. Y bueno, contarle un poco que la pesca hoy con un vientito funcionó, sacamos muy buen corte de pescado y bueno agradecerle a, a vos Eduardo a, a venir este, y a ver cómo está funcionando la laguna de la Zoraida, así que bueno esperemos que todo se pueda que, que llegamos, que siga que siga, esto, que ¿sí? siga todo esto, cuidarnos, tratamos de, de, de no llenar tanto las embarcaciones para, para tener un tema de burbuja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 Hoy queríamos presentarle lo, lo que es cañas y miles para la temporada de Pejerle. Tenemos gran variedad desde 1,80m hasta 4,50m en lo que es telescópicas. También tenemos el clásico modelo de 3 tramos más puntera intercambiable. En lo que es de 1,80m a 450 en general se usa de 390 a 450 Tenemos de fibra y de grafito. De grafito tenemos gran variedad de Shimano, de Unan, de Pini, de Xfish, de Redfish. Surfish, una gran variedad de cañas. También tenemos para rotativo, como la Lexus Kimura. Todas las cañas las pueden abonar en 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés. Todas las cañas. Los precios arrancan en 4 mil pesos en efectivo en adelante. Y si no, lo pueden abonar en hasta 18 cuotas sin interés. Eso lo pueden acompañar con riles de las primeras marcas como Zerokuma, Daiwa, Shimano,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 Venía a pescar pejerreyes a Laguna Chichis Pesquero El Faro. En Villa Constitución.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 Se le vamos a dedicar a la gente del pescador, eh, a Gaby en especial y toda la gente del staff ahí de los, de los viernes. No me quiero olvidar ningún nombre, así que vamos a ir a, a todos los muchachos eh, que miran el pescador. Empezamos un nuevo día, una nueva nota para todos ustedes. ¿Con quién? Con un amigo. Les voy a presentar a un amigo. Es la tercera vez que viene, Gerardo. ¿Cómo andamos? Buen día. Empezando una nueva jornada, como decíamos, venimos a buscar los dorados acá con mi amigo. ¿Cuántas veces viniste ya? La tercera vez. ¿Y cómo la pasamos? La verdad que el ambiente es un ambiente muy tranquilo para desestresarse. Vamos a aprovechar el día. Vamos a mostrar un poquito con, con qué caña estás pescando. Porque mira, esa es la de la, la gente pregunta, ¿qué, ¿Qué es lo que estamos? ¿Con qué pescamos? ¿Con qué equipo pescamos? pescamos? Mira, están tiradas, pero la vamos a mostrar. Estamos pescando con un rincito, con un rebotoro, ¿no? Con una cañita. Ahí está, de 50 días. perfecto Así que amigo, tenemos la expectativa, estamos a pleno Como dijimos hoy, tranquilo, recién empezamos sin, sin ningún apuro, vamos a pescar todo el día Se escucha actividad de pescado Así que papá, tomando los buenos mates ¿eh? Acá, Más vale que tenemos un mate cada uno Bueno querido un saludo, un saludo grande para toda la gente de Buenos Aires, nos olvidamos siete, vine acá, el muchacho es de, de Quilmes. Hola, qué tal, buenos días, cómo les va? Bueno, les presentamos las nuevas instalaciones de Vallo Argentina.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 236 450 63 En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe.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 A ver, mostrame, mostrame, viejito, a ver cómo va. ¡Un solo! ¡Un solo, viejo! ¡Vamos, Gerardo, todavía! ¡Vamos, Gerardo, todavía! ¡Mira que tronco, viejo! ¡Mira que tronco! ¡Mostrame, no! no, Gerardo! ¡Vamos, viejo! ¡Eso es lo que vinimos a buscar! ¡Eso es lo que vinimos a buscar! ¡Vamos, viejito! Bueno, Gerardo. Eh, por fin se nos dio eh, lo que tanto veníamos a buscar dos jornadas buscando a Surubí, a la mañana bien temprano nos levantamos a las 5 de la mañana todas las expectativas y contame, contame la experiencia lo que fue Gerardo ¿eh? nervioso, No lo puedo creer, la sensación inigualable, Nico. Te lo agradezco con el corazón. La verdad que lo buscamos, lo buscamos, le insististe. Y bueno, a las 12 del mediodía, <risa> una cosa que ¿Eh? hacer. Vale. Y acá está. Bueno, papá, mirá cómo está. Tiene una Bárbara. de irse, Bárbara. Vamos a meter un poquitito en el agua ¿eh? para que para que tome oxígeno. Y la devolución, quedarle ¿Eh? bueno. Gracias, papá. Gracias, gracias. gracias por venir. Te lo debía. Veníamos a buscar los dorados, vamos a seguir buscando los dorados, que tenemos hasta las 6 de la tarde, papá. ¿Eh? Pero bueno, son sorpresas, sorpresas. Eh, como te digo, esto es lo que venimos a buscar hace tiempo. ¿O oh, no, Gerardo? ¿eh? Lo vení, lo ven... Un montón de veces te dije, vamos a ver si podemos sacar algún suru. No se nos estaba dando, pero apareció papá. Aparecieron todos. ¿Eh? Bueno, papá, dale, dale, dale, dale. Vamos a seguir metiéndole. Un abrazo grande, ¿eh? Terrible, terrible. Muchas gracias, gracias. Gracias, papá, gracias, gracias. gracias. ¿eh? <ríe> gracias, gracias Paticio pa Villino Dorado, seguro vas a sacar. Pescador, soñador, patido vino dorado, seguro vas a sacar. Si el sol está calentando, andate para el bañador. Pacu, sé paciente y muy cañado. Encarnale con un coco y silencioso. No esperar que ese pacu si tu arisco no se te puede escapar. Pescador, soñador, que ese pacu si tu arisco no se te puede escapar. Que ese pacu si tu arisco no se te puede escapar.